...que no se le entrega particular. Esa es prácticamente el meollo del asunto. ¿no? Qué, bien, qué bien. A las 7 de la noche, el presidente Luis Abinader se dirige nuevamente a la nación. Bienvenido, ¿eh? Excelente la, la, la decisión de conversar con la nación que tuvo eh, el presidente Luis Abinader en la noche de anoche, valga la redundancia. Porque el presidente escuchó las voces y escuchó el sentir de la población en lo relativo a lo que es el fideicomiso lo que a nuestro juicio pasa con el fideicomiso es que no ha sido bien explicado no tanto en el aspecto como algunos eh, quieren hacer ver que solamente son eh, debilidades o falencias del contrato propiamente dicho sino que la figura del fideicomiso no está bien explicada porque la población no la entiende bien se dejó entrever eso en las mismas redes en los canales de youtube en los eh, en, lo, en la oposición que primero pensó de una manera por ejemplo en la cámara de diputados y posteriormente después pensó de otra aparentemente la figura de lo que es la figura del fideicomiso no está no ha sido bien entendida bien asimilada por el pueblo entonces estamos en un régimen social, democrático y de derecho, como dice nuestra constitución. Uh -huh. Entonces, en ese orden, la población le cede el derecho, es decir, le da la fe a, a unos gobernantes sí. por unas elecciones para que les represente sus intereses. Entonces, cuando el gobernante no, o la, o la dirigencia en su total, y la dirigencia política, porque tanto la oposición como, como el gobierno, todo tienen que ver, porque es un sí. contrapeso que hay en esto. Entonces, cuando la nación, cuando la población, no ha entendido bien las figuras del fideicomiso, que quiere decir fe, fideicomisario, que es una persona a la cual usted le entrega eh, unos valores, una propiedad, sea, sea el traspaso de la propiedad, o sea, la administración de esa propiedad, sí. para que a su vez, ese fideicomisario le rinda cuenta al fideicomitente, sí. pero el fideicomitente en el fondo es el propio pueblo, porque sí. el pueblo es el soberano que le da la autoridad al, al gobierno para que éste le administre su fondo. Sí. Entonces el, el, el fideicomisario es el beneficiario que viene siendo el mismo pueblo entonces de ahí viene la dificultad desde de la figura y los malos entendidos de modo de manera que nosotros entendemos que el presidente de la república actuó correctamente retirar el, el, el contrato del congreso volverlo a conocer analizarlo nuevamente hasta como el propio presidente dice se encuentren nuevas soluciones o las soluciones adaptadas a lo que la gente quiere sí. porque en este caso eh, es como medio contradictorio, pero el pueblo es el fideicomisario es decir y el fideicomitente o sea quien da eh, eh, la autorización y quien recibe los beneficios es el mismo pueblo porque el gobierno es un intermediario esa es la realidad entonces cuando se pueda explicar eso de una manera sencilla, que el pueblo lo entienda y que las autoridades y, y, y la oposición porque todos están, fíjate sí. cómo pasó en la Cámara de Diputados todos están acorde en el fideicomiso y cuando todos lo entiendan y lo puedan explicar a la población, la población sencillamente lo va a aceptar como lo que es cuando se le demuestre que le conviene esa es eh, a grosso y, o en poca palabra lo que es el fideicomiso entonces, eh, esa figura que se introdujo en el contrato del de fideicomitente adherido, es lo que ha despertado eh, quizá la curiosidad y, y, y, y el morbo de la gente porque no la entienden porque tú no puedes darle más poder a, uno fideicomiso, eh, a un fideicomiso que viene siendo la organización tú no puedes darle esa y entonces después que esa misma eh, ese fideicomiso venga con otra persona que a la cual no conocemos ni sabemos si va a aparecer. Eso fue como un pequeño ruido, una trompeta, pero qué bueno, porque da la oportunidad de que se aclaren las cosas y así el país marcha hacia el futuro, hacia, hacia una, una modalidad de administración que real y efectivamente podría ser un gran instrumento de fe, en que las cosas públicas se van a administrar con transparencia y con ética. Excelente, bienvenido. Solamente agregarle a eso que tú has dicho, cómo concluyó el presidente en este discurso. Garantizó que la generadora de energía eléctrica no será privatizada mientras él ejerza el mandato de la presidencia de la República Dominicana. Qué importante. Qué importante, bueno, bueno, como que, tú dices. Quiero decirte algo ahí en, en ese punto que precisamente la no privatización es lo que la gente realmente desea que no se le privatice ya un patrimonio que ha podido adquirirse la nación dominicana con algún esfuerzo